Estamos con Hernán Carboni, director de Relaciones Institucionales de BBVA Argentina, en la presentación del tercer reporte de sustentabilidad. Hernán, primero buenas tardes. ¿Y qué significa esta presentación de este reporte por tercer año? Bueno, buenas tardes Pablo, gracias por esta oportunidad. Eh, en esta ocasión estamos presentando la tercer memoria anual Reporte Integrado 2022, que es un documento que da cuenta del desempeño económico, social y ambiental de BBVA Argentina. En dicho documento eh, se informan las acciones, programas y resultados económicos y no económicos, destacando los aspectos más relevantes de mayor impacto para el desarrollo sostenible e inclusivo. Ustedes tienen un rol muy importante en materia de sustentabilidad. ¿Cuáles son los avances o cuáles son los detalles que podemos destacar de este reporte? Bueno, eh, en materia, como bien sabés, la sostenibilidad es una prioridad estratégica para BvA. En ese sentido, eh, durante el 2022 hemos movilizado más de 21.500 millones de pesos en materia de desarrollo sostenible y estamos muy contentos con esa evolución, ha sido muy significativa y reafirma cada vez más el compromiso nuestro de ver a la sostenibilidad como una oportunidad de negocio. La banca sustentable sigue creciendo en Argentina, ¿ustedes quieren ser el actor principal, quieren colaborar para que la sustentabilidad ingrese dentro de la industria en materia de negocios? Nosotros queremos asumir un rol de protagonistas y de actores relevantes en materia de sostenibilidad en la Argentina, para eso estamos trabajando con toda nuestra cartera de clientes, y cuando digo cartera de clientes hay que pensar en eh, empresas grandes, pequeñas y medianas, y también en las personas físicas, para ver cómo cada vez más incorporamos conceptos de cambio climático, de desarrollo inclusivo a la hora y a la hora de tomar decisiones vinculadas a nuestro accionar financiero. Por eso estamos capacitando y desarrollando a, no, a todos nuestros colaboradores en materia de conocimiento sostenible para tratar de compartir con nuestros clientes cuáles son los beneficios cuando uno toma una decisión vinculada al cambio climático. Justamente hablando del cambio climático, eso es uno de los ejes principales en la política de sustentabilidad. ¿Cuáles serían los ejes en que versa este reporte de sustentabilidad? Bueno, eh, en materia de este reporte de sustentabilidad, eh, la verdad es que ha tenido grandes novedades. La primera novedad es la renovación del micrositio, que es un espacio digital para que puedan interactuar con el informe. La segunda novedad es que estamos actualizando todos los estándares del GRI 2021 incorporando lineamientos internacionales y la tercera novedad vinculada a tu pregunta es el detalle que estamos haciendo del impacto de doble materialidad con un espacio amplio en materia de sostenibilidad le estamos dando un, una preponderancia en este documento, tratando de compartir nuestro compromiso y hacia dónde hemos destinado todos nuestros recursos económicos y humanos en materia de desarrollo sostenible. La verdad es que estamos muy muy contentos con la evolución de este segmento y creemos que reafirma el compromiso de cara a este año. BBVA tiene objetivos 2030 y 2050. ¿Cuáles son? Bueno, el objetivo 2050 es eh, ser cero emisiones de dióxido de carbono. Para eso tenemos un objetivo intermedio hacia el 2030, que es empezar a trabajar con toda nuestra cartera de clientes y tratar de que el impacto de nuestra huella de carbono sea cero emisión para poder llegar, digamos, con ese compromiso up, uh, público y movilizar más de mil eh, millones de euros eh, en términos globales para... vinculados al negocio sostenible ¿Eso a nivel argentino y a nivel...? No, a nivel global ¿Global? Es a nivel global Perdón, entonces, volviendo al nivel argentino ¿Cómo eh, materializamos, por ejemplo, temas como educación financiera? ¿Cómo se llega? Eh, entendiendo que hay 24 provincias y hay una extensión muy grande, ¿no? Por decirlo de alguna manera bueno, nosotros estamos trabajando de manera muy fuerte eh, el impacto del desarrollo social, para eso entendemos que hay que tratar de eliminar las barreras que existen en materia de educación y una de las iniciativas más fuertes que estamos brindando recursos tiene que ver con capacitar, desarrollar y vincular a la gente en términos de educación financiera, para que cada vez más argentinos y argentinas puedan tener contacto con los distintos productos financieros eliminar las barreras de educación y para eso estamos llevando adelante una serie de iniciativas, desde programas para jóvenes y adultos con, de, vinculados al, a, a la educación financiera, como así también programas de becas en el cual brindamos conocimiento y compartimos distintas iniciativas eh, o una plataforma de educación eh, financiera digital en el cual... Todas las personas pueden acceder de manera online y gratuita a distintos conceptos de educación financiera. Esto hace que cada vez más argentinos y argentinas puedan eliminar esas barreras, tengan acceso con los productos financieros y decidan incorporar en la toma de decisiones de la administración de sus finanzas ...productos que están hoy en el mercado. Hernán, para cerrar, cortito números, ¿cuántos proyectos hacen en el año o llevan en el año y a cuántas personas impactan? Bueno, dejarme contarte que en términos de aportes a la comunidad, durante el 2022, el año pasado, hemos movilizado más de 100 millones de pesos... Eh, hemos trabajado en cuatro, en cuatro grandes dimensiones vinculados a educación e inclusión financiera sostenibilidad, emprendedurismo y comunidad y cultura hemos impactado eh, o hemos alcanzado a más de 1.6 millones de argentinos con los distintos programas e iniciativas. Tenemos más de 43 alianzas con distintas ONGs en distintos puntos del país y hemos desarrollado 25 programas e iniciativas en los cuales hemos podido vincularnos a, a dar respuesta a las distintas necesidades que nosotros observamos existen en los distintos puntos del país. Gracias, Amar. No, gracias a vos, Pablo, por este momento y este espacio. Y ahí nos estamos viendo.